Los, los ayudas o le da facilidades. y el que pagas dice, para, para lo vivir. Eh. En ¿Eh? España en nadie eh, deja de tener acceso a un mínimo de ingreso vital de económico, más servicios públicos gratuitos. La inmigración que fue a Argentina, esa española o italiana, o la que fue a Estados Unidos, solamente tiene un plan A, que era trabajar y mantenerse a sí misma. No tenía un plan B de que el Estado me va a mantener, que es lo que viene ahora la inmigración a Europa. Y eso es muy peligroso porque atrae mucha más gente de la necesaria. Eh, el inmigrante, yo creo que viene a trabajar. Pero, ¿sabes? Si tiene un plan B muy fácil, que es no trabajar, no te esfuerzas de la misma forma. No corre riesgo. El inmigrante antes se arriesgaba y se lo pensaba mucho. Ahora no hay que pensarse mucho para venir a países donde te dan dinero por vivir y te dan educación gratuita y sanidad gratuita y transporte público gratuito y todo tipo de y una seguridad muy fuerte. ¿no? Es una política realmente eh, muy dañina. Es. es es tremendo, pero volvemos a lo de antes, la población no protesta o sea, y si, y si dices algo, pues eres xenófobo, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra de la xenofobia y el racismo me parece detestable, pero una cosa es que eso sea así y otra cosa es que si tu país se llena de gente que no necesitas y que consume recursos porque los necesitan ellos, pues eso no puede salir bien y eso acaba generando xenofobia. ¿no?